Académico de Aprendizaje, Electiva 1, Herramientas Informáticas para la Gestión de Proyectos, Unidad Didáctica 1, Planeación, Programación y Organización de un Proyecto de Inversión. En esta unidad didáctica se espera que usted aprenda a reconocer la interfaz y manejo básico de Microsoft Project, así como la preparación de la información inicial para la creación de un proyecto de inversión, guardar el proyecto, asignación de calendarios, inscripción de tareas con sus duraciones e hitos, EDT y sus precedencias. Para lograr estos aprendizajes se abordan temas relacionados con la identificación de interfaz del software, así como la metodología para la creación de la EDT en función de los entregables o productos del proyecto, para finalmente determinar las precedencias de cada una de las tareas y definir la ruta crítica.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 La segunda, actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Planeando y programando la ejecución de un proyecto de inversión que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación 3, Reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. Finalmente, se invita a que usted asuma el estudio de esta unidad didáctica con total responsabilidad y disposición dada la relevancia de comprender los aspectos teóricos y el uso de las herramientas informáticas como un medio para la programación y planeación de los proyectos de inversión en función de la jerarquización del mismo, para propiciar mayor probabilidad de éxito en su ejecución y cumplimiento en términos del tiempo y recursos asignados. Innovación, innovación.